de admisión transitoria en matemática, contenidos, ejemplos de preguntas y resolución. La prueba obligatoria de matemática para la admisión 2021 tendrá como referencia los contenidos del plan de formación general de las bases curriculares de séptimo básico a segundo medio, el ajuste curricular de tercero medio y la intersección entre las bases curriculares y el ajuste curricular del 2009 de cuarto medio. Los contenidos a medir en esta prueba están agrupados en los siguientes ejes temáticos. Números, álgebra y funciones, geometría, probabilidad y estadística. Por otra parte, este instrumento tendrá 65 preguntas de selección múltiple, con respuesta única de 4 o 5 opciones. 60 preguntas serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades y 5 serán de carácter experimental. Además, el tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 20 minutos. Dentro de las preguntas consideradas para el cálculo del puntaje, se contemplan 4 preguntas de suficiencia de datos, una por cada eje temático ubicadas con el resto de las preguntas de cada eje. El eje temático número contiene 11 preguntas que representan el 17% del total de las preguntas de la prueba de admisión. Aquí considerarán números enteros Números racionales, números reales, porcentaje, potencias, logaritmo y raíces. Será eliminado el tema de números complejos. El eje temático Algebra y funciones contiene 24 preguntas que representan un 36% del total de preguntas de la prueba. Los contenidos a evaluar son Productos notables, factorización, operaciones algebraicas, ecuaciones de primero y segundo grado, inecuaciones de primer grado, sistema de ecuaciones 2x2, función lineal y afín, función cuadrática, función inversa, función potencia. Los contenidos eliminados para este eje temático son Función exponencial, función logarítmica y función compuesta. El eje temático geometría Contiene 16 preguntas que representan un 25% del total de preguntas de la prueba. Los contenidos a evaluar son puntos y vectores en el plano cartesiano, transformaciones isométricas, semejanza, modelos a escala, teoremas de Tales, homotecia, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta. Los contenidos eliminados para este eje temático son criterios de congruencia, circunferencia, teorema de Euclides, ecuación vectorial de la recta. En el eje temático, estadística y probabilidades, tenemos 14 preguntas que representan un 22% del total de las preguntas de la prueba. Los contenidos a evaluar son tablas de frecuencias absolutas y relativas, tipo de gráficos que representen datos, medidas de tendencia central, rango, medidas de posición, diagramas de cajón, reglas de probabilidad, probabilidad condicional, técnica de conteo. Los contenidos eliminados para este eje temático son Medidas de dispersión, medidas muestrales, variable aleatoria discreta y continua, distribución binomial y normal, intervalos de confianza.